Hola y bienvenidos a un nuevo experimento Hoy desde mi laboratorio Perdón, desde la cocina de mis papitos <risa> Recuerda no hacer esto en casa Entonces lo que vamos a hacer en este experimento es Colocar agua en un recipiente Y colocar un bombillo de esta manera Ahora vamos a meterla al microondas. Vamos a Como podemos ver, ¿no? ¡Oh, se prendió. Se prendió. Se prendió. Se prendió. Oh, se prendió. Está muy prendido. Se quemó el bombillo. No, no, no se ha quemado. No. ¿O sí? Sí, se quemó y así es como se quema apágalo, el botellón apágalo apaga se, se volvió a prender se apagó vamos a ver si se volvió a prender una vez más no, uy si sí, sí, se volvió se a prender una idea. vez más es que hay un punto en el que le da la luz le da, le da las microondas y en otro en el que no mira ahí le empieza a dar se prende. Se va. Se va. El agua ya está... Ya está viendo el agua. Quizás el bombillo ya no sirve para nada. Vamos a probarlo dentro de un momento. Vamos a colocar el bombillo. Para ver si todavía funciona. Mm -mm. No, ya se fundió <risa> Otro bombillo más Como vemos se rompió el filamento del bombillo Y ya no sirve para nada El bombillo se dañó